Pues lo que vamos a ver hoy se supone que está pensado para después del nivel 3 del curso de ensamblador, en el sentido de que con ese curso tenéis la base inicial para aprender cómo funciona por dentro la máquina, cómo funciona el código máquina, cómo se hacen las cosas al más bajo nivel posible y ahora... En este momento nos ponemos un puntito por encima del más bajo nivel posible. Estamos a bajo nivel, pero no tan a bajo nivel, sino con una serie de herramientas automatizadas que nos da CPC Telera y el ensamblador. Porque el programa ensamblador hace algo más que simplemente dejarnos escribir texto para que no tengamos que escribir código máquina en plan 21, 32 y cosas de este estilo hace bastantes más cosas que nos automatizan el trabajo y nos lo simplifican pero como siempre, cualquier cosa que nos automatiza o nos simplifica el trabajo nos oculta detalles y por eso es por lo que lo interesante es empezar, como habéis empezado con el curso para tocar los detalles a bajo nivel como mínimo el tiempo es suficiente como para saber cuáles son los detalles, dónde están, en qué se tiene que fijar uno para que luego, después, cuando ahora trabajemos a un poco más de alto nivel, esos detalles ocultos podamos saber cuáles son y si en algún momento queremos hacer uso de ellos, que no queden ocultos de forma que no los conocemos y no podemos usarlos, sino que podamos entender todo, que es de lo que se trata, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer es crear un pequeño proyecto y vamos a hacer una base simple, inicial, de lo que sería un pequeño juego, una base muy simple, yo voy a empezar y os voy a enseñar, igual que en el vídeo de CPC Telera en una hora, pero en el ensamblador, vamos a hacer un par de cositas, sin fijarnos en la conversión de gráficos y música, sino con respecto a programación, y conforme haga unas cuantas cosas os iré diciendo que hagáis vosotros el resto, para que podáis practicar. No os olvidéis de que el hecho de que yo os muestre cosas no os va a generar suficiente aprendizaje. El aprendizaje viene directamente de vuestra práctica. Yo os doy una introducción para que tengáis un punto de apoyo, pero solamente dedicando horas de práctica es como vais a conseguir que esto dé resultado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos allá. Una vez tenemos instalada CPC Telera, lo primero que tenemos que hacer es Usar cpct mk -project, ¿vale? que es el, por cierto, se ve esto un poco amarillo, ¿verdad? Ah, un poco mejor. Bien, usamos el comando cpct -mk -project para que nos cree un proyecto vacío de Telera con la estructura de carpetas y el makefile ya creado. Le ponemos, por ejemplo, práctica, por ponerle algo. ¿Vale? Esto nos crea el proyecto. Y con eso ya tenemos un proyecto inicial en la carpeta práctica. ¿Vale? Nos crea una carpeta para el código fuente, una para la configuración del proyecto y el makefile. Y en la carpeta fuente nos habrá creado un fichero .c para que empecemos a trabajar en c. Pero nosotros, como molamos mucho, no queremos nada en c. O como mucho alguna cosilla en un futuro, pero ahora no, ahora no queremos c. Así es que borramos main.c y creamos un main.s que por defecto es la extensión que está en los archivos de configuración para compilar archivos en ensamblador .s una vez lo tenemos lo abrimos con nuestro editor por ejemplo sublime podéis utilizar también Visual Studio Code de hecho CPC Telera crea en las carpetas, crear una carpeta oculta como proyecto de Visual Studio Code, que lo podríais abrir y compilar en Visual Studio Code y todo eso, aunque particularmente el plugin de Visual Studio Code para coloreado de ensamblador a mí me resulta pobre, así es que prefiero el de Sublime, que no es perfecto, pero bueno, es suficiente, va bien. Vale, tenemos el archivo en blanco y hay una cosa, una única restricción que tenemos que hacer debido a que estamos usando el compilador SDCC y su ensamblador, que tienen una restricción base para nosotros. Y esa restricción base nos obliga a crear lo que se llaman dos áreas con dos directivas como estas. No sé qué tal se ve... Medio qué, ¿no? Bien. Estos son directivas para el ensamblador. Quiere decir, esto no genera ningún código. Ahora mismo con esto, si lo compilase, no sale nada en el binario, ni un solo byte. Porque esto no tiene nada que ver con el binario que se produce, sino con la forma en que el ensamblador va a tratar lo que nosotros escribamos ahí. Eso es lo que hacen las directivas: cambiar la forma en que funciona el programa ensamblador que traduce. De modo que lo que le estamos diciendo es que lo que hay aquí en medio es un área y lo que hay aquí es otro área. Y esas áreas para él son bloques de código que puede, por ejemplo, posicionar una en un sitio, posicionar otra en otro sitio. Tal cual está ahora, en realidad lo único que va a hacer, y por el orden en que las hemos definido, es que el área de datos irá delante de la de código y las dos seguidas. Con lo cual no nos va a producir ahora mismo ningún beneficio ni perjuicio ni nada por el estilo pero es obligatorio porque estos dos símbolos los utiliza SDCC a la hora de compilar y generar el código una vez tenemos esto tenemos que crear el main crear el main es poner una etiqueta voy a poner un comentario para que quede bien también ¿vale? Eh, veréis que le pongo doble dos puntos este doble dos puntos es específico de este compilador. Lo único que diferencia poner dos puntos del doble dos puntos es que el doble dos puntos le está diciendo que esta etiqueta de aquí es global. Algo que permite que otros ficheros accedan a ella. Mientras que si solo pongo dos puntos, la etiqueta es local. Es de este fichero y ya está. Lo mismo que eso lo podría conseguir así. O sea, usando... La directiva global, que es lo mismo. Pongo global, y entonces sé que este símbolo es global, y listo. Pero es más cómodo, dos puntos, dos puntos. Vamos a hacer un main básico, algo que ya hemos hecho si hemos empezado el curso de ensamblador. Y el main básico es pintar unos píxeles. Así que, ponemos en a, ff para pintar cuatro píxeles rojos en modo 1 y esto lo copiamos a C000 Veréis que aquí, en este ensamblador, para poner hexadecimal hay que poner el prefijo que se pone en C 0x y que además los valores inmediatos que se ponen en una instrucción tienen que llevar el prefijo almohadilla siempre ¿Vale? Esto es Cosas que diferencian a un ensamblador de otro. Si habéis usado ya el ensamblador de WinAPE, veréis que este tipo de detalles son distintos. Y eso es porque cada ensamblador tiene sus pequeños detallitos distintos. Al final el código máquina generado es el mismo, porque el código máquina sí que no varía, es lo que entiende el procesador y siempre es igual, pero el programa que traduce a veces tiene estas pequeñas diferencias sintácticas. ¿vale? Bien, por último tenemos que poner un bucle infinito que aquí se pone como JR punto, porque en ensamblador en WinApe se usa el dólar para indicar la posición actual en la que está ensamblando, aquí se usa el punto, el punto en este ensamblador significa posición actual en la que estamos ensamblando, y JR a la posición actual es un bucle infinito. Bien, una vez hemos puesto esto, si vamos a la consola y ponemos make, y lo ponemos en el sitio correcto, en vez de en el directorio fuente lo ponemos en el directorio del proyecto, veréis que compila, y no solo compila, sino compila el fichero que hemos hecho, en, en este caso en particular tendríamos que decir técnicamente ensambla, no compila, una vez ensamblado el binario lo introduce ya en contenedores CDT y DSK, que son los que sirven para simular una cinta y un disco de Amstrad, y veréis que están ya aquí, un contenedor DSK y un contenedor CDT con el binario de lo que acabamos de producir. Y en la carpeta OBJ es donde están todos los objetos de compilación generados. La voy a listar, veréis que hay un montón de cosas y algunas de ellas muy interesantes. Un fichero que no será muy útil es este, el fichero práctica.map. Si lo habéis visto en alguno de los vídeos del año pasado, este fichero lo que hace es Guardar el mapa de símbolos, de todos los símbolos definidos en el programa. Y eso es muy útil para saber lo que vais a ver ahora. si lo abro, práctica.map, si lo abro bien, veréis, por ejemplo, que aquí... A ver, voy a hacer más pequeño para que quepa bien. Veréis que aquí os dice que el símbolo subrayado main ha terminado en la posición 4000 de memoria. Cuando tengamos un montón de símbolos, donde pongamos nuestros sprites, nuestros mapas, cuando tengamos 20 o 30 funciones y cosas de este estilo, en este fichero podremos mirar después de compilar dónde ha ido a parar cada una de ellas, lo cual nos permitirá poner un breakpoint en el WinAPE y depurarla, que será muy interesante. Bien, eso con respecto al fichero .map, Aquí tenemos el práctica.bin, que es el binario final generado con lo que hemos hecho. Si lo abrimos, veréis que podéis reconocer lo que pone. Os sonará 3 no? cargamos en el acumulador FF, 3200C0 para escribir lo que hay en el acumulador en la posición C000, y 18FE que es el bucle infinito. Dime. Eh, sí, básicamente porque está configurado así, para una visualización en grupos de 16 bits. De hecho, esto no tiene nada de particular, sino que las cosas se suelen agrupar así por facilidad visual para identificar las posiciones, nada más. Y, y si llega a los 16 bytes, salta a la siguiente, pero solo es por la forma de agrupar para que tú puedas contar visualmente de forma fácil. ¿Vale? Así es que acabamos de generar un binario y podemos interpretar el binario... Incluso leyéndolo, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Solo nos queda ejecutarlo. Si tenemos instalado y correctamente configurado CPCT WinAPE, solo con poner CPCT WinAPE -a, él solo coge el DSK que hay en nuestra carpeta, lo abre y ejecuta el fichero que contiene dentro. Además carga los símbolos, lo cual nos permite luego reconocer en el código dónde están las cosas. En mi ordenador, como veis, va a la velocidad del rayo. Y ahí tenemos nuestros cuatro píxeles pintados. ¿vale? Si abro el depurador, veréis. Aquí tenemos nuestro programa. ¿lo ¿Veis? Cargado en la dirección 4000. LDAFF. LD c 000, y saltar a la misma posición de memoria, ¿vale? Bien, así es que todo esto nos va a ahorrar mucho trabajo. Nosotros escribiremos el código, compilaremos, haremos que reviente el emulador, y a trabajar. Vale, hasta aquí ya tenemos claro cómo funciona esto y cómo podemos ahora programar sin tener que estar escribiendo a mano en la memoria nada y sin usar el emulador, sino escribimos en nuestro editor favorito, lo formateamos como nos guste, porque entre otras cosas, Sublime como editor pues va a ser bastante mejor que el editor que trae integrado WinApe, será bastante más cómodo. Además, aquí nos será mucho más fácil partir nuestro programa en distintos ficheros, porque CPC Celera va a coger todos los que tengamos como .s, compilarlos y linkarlos automáticamente. Así que será muy cómodo. Y ahora lo que nos interesa es, bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues como no tenemos gráficos, voy a utilizar una función de CPC telera que sirve para pintar cajitas de un color único. ¿Vale? Un Dropbox. Como no sé ahora mismo y no tengo por qué acordarme de memoria de todas las funciones de CPC telera, lo suyo es que tenga abierto un navegador al lado. Yo en el navegador busco CPC-Telera y lo primero que sale es el manual de referencia, que es lo que nos interesa. Aquí en el manual de referencia tenéis agrupadas todas las funciones que trae la librería de CPC-Telera, ya hechas, y además no solo es que las podéis usar, sino que todas ellas el código fuente lo tenéis en la librería y es un código fuente que está extensamente comentado de modo que cuando tengáis dudas de cómo hacer x cosas podéis ir a ver cómo las hace telera y ahí encontraréis código del que podéis aprender bien vamos por ejemplo aquí a la categoría sprite y en la categoría sprites veréis que hay la primera es cpct draw -solid box esta función que aquí la tenéis como se usaría desde C, aquí tenéis cómo se la llama desde el ensamblador, que es diferente, y estos son los parámetros que la función necesita. Significa que tenemos que ponerle el parámetro memory en el registro de e, el color pattern en el registro A, width en el registro C y height en el registro B. De modo que ponemos los valores que queremos en esos registros y luego llamamos a la función. Así es que, esto que son los parámetros, yo me lo copio, me lo llevo a mi editor, lo pongo como comentario, y así me sirve para poder trabajar. Aquí, para llamar a la función yo tendría que poner call cpct draw solidbox asm. Pero claro, tenemos un problema. ¿Cómo sabe el ensamblador esto? Y ahora mismo estoy diciendo call cpct draw solidbox y él no sabe lo que es. Cuando queremos que el ensamblador sepa que esto es un símbolo global, lo que tenemos que hacer es decírselo, que esto es un símbolo global. CPC telera, por debajo, cuando ponéis make, compila todos los .s que tengáis en vuestra carpeta y lo enlaza con el binario de la librería de CPC telera. De modo que cualquier función de CPC telera puede ser usada y los símbolos de CPC telera están definidos. Pero en este archivo no están definidos. Solo hay que decirle, oye, este, fiche, este símbolo que estoy poniendo aquí es un símbolo global. Y eso hemos visto hace un momento cómo se hace. Yo cojo esto y, por ejemplo, aquí mismo, para que esté agrupadito, pongo global. y ya está. Esto es parecido a hacer una declaración en C. Le estoy diciendo esto es un símbolo global, tú ya lo sabes. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando el ensamblador ensamble, aquí hay un call ¿vale? Y de hecho, lo voy a ensamblar para que lo veáis. Veáis el proceso, que es interesante. Ensamblo, y ahora vamos a abrir Primero el map, el map que teníamos antes, fijaos que ahora va a tener más cosas. Ahora tengo main en la dirección 4000 y ahora tengo cpct Draw Solid Box asm en la dirección 400A. Eso quiere decir que me lo ha añadido, lo ha linkado y lo ha añadido. Pero si os fijáis, aquí hay unos ficheritos muy interesantes como por ejemplo el fichero main.lst. El fichain mainlst nos enseña cómo ensambla una a una las líneas de nuestro fichero principal main.s. Aquí a la derecha, tabulado, yo como tengo las letras grandes, evidentemente no se ve bien, pero tabulado está nuestro fichero original main.s, y a la izquierda nos va a enseñar cómo por cada línea va ensamblando. Primero, a main lo ve que está en la dirección 0, porque como está ensamblando un fichero independiente, los ficheros independientes todos empiezan en cero, y luego cuando los linkas, cuando los pone en la dirección de memoria que toca. El ensamblador solo ensambla sin tener en cuenta direcciones. Y si os fijáis, eso pasa aquí. Aquí hay el call que llama a nuestra función drawSolidBox. Fijaos cómo lo ha traducido, cd, que es la orden call en el ensamblador, 0000. 0, 0, 0. Este 0 queda sin rellenar lo rellena el linker. Ese es el trabajo del linker. Toda la vida habéis visto, ¿no? Hay un compilador, hay un linker, pero nunca os habían dicho qué hace exactamente. Linkar, ¿no? ¿qué hace? Pues linka, ¿no? Pues esta es una de las funciones de linkar. Los ficheros se compilan por separado e independientemente unos de otros. Y al compilarse por separado yo no sé dónde está esta función, así que dejo a cero. Y luego es el linker con todos los objetos compilados el que dice, vale, cojo este y lo pongo en tal posición, este en tal otra, este en tal otra. Y cuando el linker ya tiene montado el puzzle, coge estos placeholders que se han dejado aquí dice, aquí hay una dirección, la del símbolo, no sé qué. Vale, ese símbolo dónde está, está aquí, lo relleno. ¿Vale? Y esa es la función de que los símbolos sean definidos como globales, para que unos y otros sean conocidos y es el linker el que sabe dónde están. El compilador no. El compilador cuando ve punto .global dice, vale, esto es un símbolo global, estará en otro sitio. Y simplemente pone el 00 porque lo reconoce y ya está. Y es el linker el que los une. Bien. Evidentemente estamos llamando a drawSolidBox. Pero no le estamos dando los parámetros. Así es que en esta llamada, lo que sea que contengan de E, A, B y C es lo que va a usar como parámetros. Pero no es lo que queremos. Nosotros queremos... Que, primero, el parámetro primero de aquí, puntero a la parte superior izquierda de la caja, ¿vale? Tenemos que apuntar al primer byte donde vamos a empezar a apuntar a pintar nuestra caja. Pues, por ejemplo, eh, de, lo ponemos en C320, por ejemplo, por decir algo. La posición donde vamos a pintar. Ahora, en A, un patrón de color, es decir, vamos a pintar la caja y lo que vamos a hacer es rellenar los bytes de un mismo byte, que es el patrón de color. ¿Cómo vamos a poner el patrón de color? Pues cada cuatro píxeles los ponemos azules y ya está, de color cian Pues 0x, 0f, por ejemplo, que es el cian para los cuatro píxeles. A continuación... Nos dice que tenemos que poner el, el ancho de la caja en C, el alto en B. Bueno, pues yo puedo utilizar directamente un cargar en el registro BC y cargo las dos cosas de una sola vez. Lo que ponga a la izquierda va al registro B, a la derecha al registro C. Voy a hacerla de 8 por 8 píxeles. Pues B es el alto, 8 píxeles, 8. Y el ancho, si lo quiero de 8 píxeles, lo que tendré que poner es esto, 2. ¿Por qué? Pongo 2. ¿Por qué de ancho es 2 para obtener 8 píxeles? Porque un byte son 4 píxeles, ¿correcto? La función pinta bytes, no pinta píxeles. De modo que como va a rellenar 2 bytes y cada byte son 4 píxeles, 8 píxeles. ¿Vale? Así que hemos establecido los parámetros, llamamos a la función... Le Ponemos un comentario, porque en ensamblador, eso sí, esto lo voy a comentar, es imprescindible que os acostumbréis a comentar este ex extensamente lo que hacéis. Porque os aseguro que si algo no lo comentáis, al día siguiente lo tenéis que volver a hacer. Como algo sea medianamente complicado y no lo hayáis comentado, al día siguiente cuando lo tengáis que retocar, os toca hacerlo desde cero otra vez. Os lo digo en serio, y aunque llevéis años programando el ensamblador. Así que si lleváis semanas, no os lo cuento. ¿Vale? Comentad lo que hacéis. ¿Vale? Yo, de hecho, estoy poniendo pocos comentarios. Si vais al código de GPC telera veréis que está lleno, muy explicado. ¿Vale? Vamos a probar a compilar esto. De hecho, esto de compilar, como se hace muy rutinario, me voy a crear un alias. Este alias es muy sencillo. Llamo a make... Y si funciona, esto es el doble ampersand, es que lo siguiente se hará solo si lo primero ha tenido éxito. Si eso ha funcionado, entonces cpctwinate-a. Así que solamente poniendo do, compila y si la compilación ha tenido éxito, lanza el emulador. Vamos a ver si aparece nuestra cajita en pantalla. Ahí tenemos una cajita de color azul en C320, la posición más a la izquierda de la pantalla, de unas cuantas más abajo, ¿vale? He una cajita de 8x8 píxeles. Bien. Muy complicado hasta aquí. ¿No? No es tan duro el ensamblador, ¿no? De hecho... Algunas cosas en ensamblador os parecerán duras, cuando tengáis que hacer alguna rutina un poco más compleja, pero en general va a ser mucho como esto, que no es tan complicado realmente. Bien, ya tenemos para dibujar una caja, ahora querremos moverla, ¿no? Es algo que, que se hace habitualmente, tenemos una caja que simula el personaje, pues vamos a querer moverla de sitio, pero claro, para moverla de sitio lo que tenemos que cambiar es esto de aquí que es la posición donde la dibujamos, ¿no? Cambiar la posición donde la dibujamos es algo que en el curso de ensamblador aprendéis a hacer a mano, sumándole uno, restándole uno, para que esto vaya apuntando a distintos sitios. En vez de hacerlo a mano, que ojo, lo de hacerlo a mano es muy interesante porque sabiendo hacerlo a mano podréis optimizar el cómo se hace esto, yo lo voy a hacer a máquina, en vez de a mano, para simplificar la tarea que tenemos hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer a máquina? Primero esto de aquí, que es dibujar una caja, me lo voy a llevar a una función. ¿Cómo voy a crear una función? Muy fácil. Ya está. Una función no es más que una dirección de memoria donde empieza la función, y que las direcciones de memoria, pues ponemos una etiqueta y la llamamos así, ya está. Un código y red. Punto. Si quieres que sea global, le pones otros dos puntos o punto global y desde ahí la podrías llamar en otro sitio, igual que hemos hecho con la DCPC Telera. En, la otra, en el otro archivo pondrías el punto global para que lo reconociera y haces call y el linker se encarga del resto. Perfecto, ¿no? Fácil. Ahora que ya la tenemos hecha, pues es muy sencillo, desde main la llamamos. Esto ya sobra. Tenemos una sonrisita en los comentarios que siempre alegra el código importantísimo bien hemos creado una función vamos a ponerle una cabecera a esto de las funciones creedme que es importante hay otra cosa interesante que debemos poner en las funciones y luego veréis por qué es importante que pongamos en nuestra cabecera cuáles registros modifica esta función ¿Vale? después veremos por qué yo lo pongo así aunque aquí he modificado de A y B aquí pongo que destruye todos estos, destruye quiere decir que los modifica, cambia su valor, ¿vale? Porque drawSolidBox, si os vais a la documentación de CPC Telera, veréis que aquí os dice que destruye estos registros, es decir, les cambia el valor a todos. Con lo cual, como yo llamo a esa función, ya está, ahí los he cambiado todos, aunque aquí no pusiera nada, ¿vale? Es importante que lo sepa. Vale, ya tengo en una función mi draw giro, y ahora lo que quiero es dos variables para guardar, por ejemplo, la x y la y donde está mi personaje. Y después alguna forma de convertir x e y en la posición de memoria, que es donde tengo que dibujar. Hay una función de CPC telera que hace exactamente eso. Hay una función que convierte x e y en posición de memoria. La tenéis aquí, getScreenPointer ¿vale? esta función CPCT get screen pointer lo que hace es a partir de una X y una Y, darnos la posición de memoria de vídeo, en vez de tener que ir nosotros a mirar la tabla que tenemos en los vídeos, pues le pedimos que lo calcule, bien esto, insisto si vosotros podéis calcularlo a mano, vais a optimizar porque esto tarda un tiempo, la función en particular es bastante rápida con respecto a lo que a lo que requiere este cálculo pero sigue siendo un cálculo, si lo hacéis muy a menudo cuesta tiempo ¿vale? bien, esta función le pasamos los parámetros lo voy a dejar aquí los parámetros y ahora vamos a crear dos variables para la x y la y de nuestro hero crear dos variables, si lo habéis visto ya como se hace en código máquina, no es más que reservarnos dos posiciones de memoria, o cuatro, las que necesitemos, dependiendo del tamaño de las variables, donde guardar esas variables. Pues aquí en ensamblador, ¿cómo se crean? Igual que las funciones, me creo dos etiquetas para señalizar las posiciones de memoria, donde va a estar mi primer valor y mi segundo valor, y luego tengo la instrucción, en este caso la directiva DB, que en ensamblador significa define byte, definir un byte, y que esta directiva lo que hace es decir al ensamblador, oye, te voy a dar un byte y tú lo pones en el binario tal cual te lo doy. De modo que además podríamos usar esto para programar en código máquina aquí en un fichero. Yo podría poner punto .db al principio de todo esto y empezar a poner 3e, ff, no sé qué, y ya está. Y él metería los bytes que yo le doy en esas posiciones. En este caso me sirve para poner un byte con un dato que luego voy a leer, Así que pongo db, por ejemplo, la x lo voy a poner en 39, y la y en 80. Y ya está, lo estoy poniendo en decimal. Eh, aquí arriba, en principio no, no le va a hacer falta, pero si queréis, por, por mantener un poco la coherencia, le ponemos a todos los a todos los números el, el simbolito del hash delante, ¿vale? Porque más adelante en muchos, si no lo ponemos, nos va a dar error. Así que nos acostumbramos y ya está. Tengo mi giro X y me giro ahí. Que ahora, si sí compilo y miro el binario generado, qué manía. Ah, mi binario tiene muchas cosas, ¿no? ¿Hay algo reconocible aquí? Mm, 18 FE. ¿No? Cola la dirección 4000, ¿no? ¿Vale? Esto es el programa principal. Llama a la dirección 4000 y luego el bucle infinito. ¿La 4000 cuál es? Es esta. La del principio. ¿Vale? Aquí es donde tengo la primera de mis funciones. ¿Y dónde están mis datos? ¿Qué ha pasado? Algo raro ha pasado, ¿verdad? Porque si esto llama a la 4000, quiere decir que aquí empieza el código, ¿no? Y además, 11 es 17, yo lo primero que había puesto era 39. ¿Cuánto es 39 en hexadecimal? 27... 32 y 7, ¿sí? ¿Veis algún 27? ¿Y 50 cuánto es? 80. Aquí están mis dos datos. Esto es lo que hace que los hemos puesto en el área data. El ensamblador lo que ha hecho es poner el área code primero y el área data detrás. ¿vale? Así que han ido a parar ahí debajo, por eso están ahí. ¿Por qué él lo ha decidido así? Simplemente. Eh, hay dos tipos de áreas y en particular estas dos son lo que se llama relocatables, que es que las puede relocalizar. Aunque en particular lo que va a hacer, como digo, es mantenerlas juntas porque luego el binario generado, los binarios no son más que una imagen de los datos que tienen que ir en memoria y no pueden llevar ninguna cosa más. Con lo cual un binario no puede llevar información de este trozo ponlo en tal posición y este trozo en tal otra. La única forma que tienes de separar en memoria trozos en un binario, como se empieza a cargar en una posición y de ahí se cargan adelante, es rellenar con ceros para desplazar. ¿Vale? Así que simplemente lo ha reubicado y ya está. Bien, de eso ya hablaremos de lo de rellenar con ceros. Ya tenemos las dos variables, están al final, aunque las hayamos puesto al principio, eso no importa. Al final, nosotros usamos la etiqueta, y esa es una de las ventajas de trabajar en esto, que no tenemos que preocuparnos de dónde se ubican las cosas. Usamos la etiqueta y accedemos. Ahora lo que nos interesa es cómo las leemos, porque tenemos que convertir... Tenemos que obtener la X y la Y y ponerlas en B y en C, y en D tenemos que poner el puntero al principio de la memoria de vídeo. ¿Dónde está el principio de la memoria de vídeo? ¿Qué tengo que poner aquí? Si este es un puntero al principio de la memoria de vídeo, ¿qué pongo aquí? C000, correcto. ¿Vale? Puntero al principio de la memoria de vídeo. Y ahora tengo que cargar en el registro C la variable X. ¿Cómo lo hago? A ver, dímelo. ¿Coma? ¿Así? ¿Así? Si cargo esto, ¿qué es lo que estoy cargando en C? La dirección de memoria. ¿Cabe una dirección de memoria en un registro de 8 bits? No. Giro X es una etiqueta, por tanto es una dirección de memoria. ¿vale? Con lo cual son 16 bits, estos 8. Esto no lo podemos hacer. ¿Qué me falta? Los paréntesis para indicar que lo que quiero meter en C no es la dirección de memoria, sino lo que hay en esa dirección de memoria. Sin embargo, esto tampoco va a funcionar. Voy a compilarlo para que lo veáis. Machine Specific Addressing or Addressing Mode Error. Un error que no habréis visto en vuestras vidas y que a primera vista suena como Dios me muero, ¿qué significa esto? No? Ahora lo analizamos con cuidado y es un Direccionamiento de máquina específico o un error de modo de direccionamiento. Direccionamiento es la palabra clave aquí. El direccionamiento, cuando hablamos de código máquina, se refiere a la forma de acceder a la información. El direccionamiento inmediato, por ejemplo, es el que usamos habitualmente cuando ponemos 3EFF, de modo que lo que está ocurriendo es que ponemos un valor inmediato para el dato que estamos usando, está ahí, el propio valor. Esto que estamos haciendo es un direccionamiento inmediato, no, este es indirecto, porque ponemos una dirección de memoria y le decimos, ve a esa dirección de memoria, coge el valor y te lo traes. Son distintos modos de direccionamiento. Quiere decir que ese, ese modo de direccionamiento no le gusta. ¿Y por qué no le gusta? Bien, vamos a ver por qué no le gusta yendo a una web que es una web muy molona porque es una tabla con todas las posibles instrucciones que puede ejecutar nuestro procesador y si aquí pongo ldc me salen solo las que empiezan por ldc o contienen ldc y yo veo que en c puedo cargar el registro b, puedo copiar el registro c sobre sí mismo puedo copiar el registro e, el h, el l, puedo copiar en c aquello a lo que apunta el registro HL, puedo copiar en C el valor de A, y si seguís bajando veréis que no hay más. Aquí hay algunas con registros IXH y XL que al estar en rojo indica que son eh, opcodes no documentados, se pueden usar, funcionan, solo que no están en la documentación original de Zilog. Aquí se puede cargar en C y X más algo, pero no veréis que haya... Ninguna instrucción en la que yo pueda cargar en C con un direccionamiento indirecto, es decir, cogiendo una posición de memoria y diciéndole, y ahora que lo pienso, esto está mal, es un direccionamiento directo cuando le damos una dirección de memoria, el indirecto es cuando usamos un registro. ¿Vale? No se puede. ¿Cuál es la solución? Bien. Igual que vemos que esto sí que se puede, ¿no? Puedo meter la dirección de memoria en HL y a continuación usar LDC, HL. Eso funciona, ¿vale? Yo puedo hacer así, y entonces, ¿cómo meto la dirección de memoria en HL? Ahora sí. Si ahora pongo esto... Efectivamente, lo que estoy copiando es el valor de la etiqueta, que es la dirección de memoria donde está definida, a hl, y entonces podría hacer ld, c, hl. Esto sí funciona, ¿vale? Pero vamos a ver que se puede hacer de otra forma. Jesús. ¿De qué otra forma? Alguien que me dé otra forma de hacer esto, de obtener el valor de Giro x... Necesitamos encontrar una instrucción, y os voy a dar una pista, una, una instrucción que sí que nos permita el direccionamiento directo. Es decir, quiero desde esta posición de memoria, me lo cargas a este registro. Hay instrucciones que hacen eso. Buscad una. L de A, coma paréntesis, asterisco, asterisco, que esto es lo que dice, es un direccionamiento directo, ahí va una dirección de memoria. Sí que puedo, eso que no funcionaba con el registro C, sí que funciona con el acumulador. Puedo cargar en A, y de A pasarlo a C. ¿vale Estas dos formas son válidas, y hay algunas más. ¿Vale? Esto os da a entender de que tenéis distintas formas de hacer cosas cuando queráis. Y esas distintas formas dejan espacio a que vuestro código sea mejor, peor, más rápido, más entendible, más manejable, en función de cómo lo hagáis. Vale, Es cuestión de ser creativo, de probar distintas formas y que conforme uno prueba distintas formas, pues tiene más para construir un puzzle. Igual que en C se pueden hacer cosas de formas distintas. Vamos a dejar esta. Le voy a poner un comentario y voy a decir que a es igual a giro x, ¿vale? Y veréis que pongo este simbolito de aquí para que se vea que son las dos líneas. Lo que hace la operación de obtener a, de obtener giro x en a. Bien, ahora quiero cargar giro y en b. Pues fácil, hago lo mismo. Para giro y. Ah, he puesto A y nadie me ha dicho nada. C y B. ¿Vale? Ya he cargado los dos valores de las dos variables, en B y en C. Los parámetros que necesitaba, pues ya solo tengo que hacer call. O no, o tengo que hacer algo más. Esto no va a funcionar si no le digo que tengo... Una nueva función global, porque si no, no sabrá lo que es. Get screen pointer Asma. Bien, nos falta una cosa más. Esta función, a partir de la x, la y y la posición inicial de la memoria, va a calcular la posición exacta de memoria donde yo tengo que pintar para que sea x e y. Pero, ¿dónde lo devuelve? El valor de retorno viene en el registro HL, de modo que cuando termine en HL está la posición de memoria que yo necesito, ¿vale? Bien, pero yo la posición de memoria no la necesito en HL, la necesito en DE. ¿Cómo copio la posición de memoria a DE? Tengo que copiar a DE, no a HL. No puedo, esta instrucción no existe. Si ahora lo compilo me va a decir que eso no sabe lo que es. Vale, no puedo con esa, ¿cómo lo hago entonces? Dime. No tengo una instrucción para copiar los 16 bits enteros de un registro a otro, no existe, pero puedo hacerlo con dos. Copio los 8 de arriba y los 8 de abajo dos veces y ya está. Esto es para copiar el registro, pero hay una opción que sí que tengo cuando eh, lo que quiero es pasarlo al otro lado y no solo copiarlo. Hay una. Instrucción que es esta. Esta instrucción lo que hace no es copiar HL en DE, sino intercambiarlos. Copia HL en DE y DE en HL. Claro, como el valor que haya ahora mismo en este punto en DE, aunque lo copie HL, a mí me da igual, puedo usarlo porque esto sí me va a pasar de un golpe HL a DE pero las dos formas son válidas, la de abajo no siempre me va a valer, hay veces que no voy a querer intercambiar, así que esta otra opción muchas veces la voy a tener que usar. Así es que este ex dhl lo que me va a hacer es exactamente que, de que mi registro de apunte a la posición de memoria de vídeo donde yo tengo que pintar. Y si esto funciona, si no hemos metido la pata en nada, ahora mismo, con estas dos posiciones X y que hemos definido aquí, saldrá en esa posición de pantalla nuestra caja. Siempre y cuando no hayamos metido la pata en nada. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta de que ahí sale un numerito cuando compila? Ahí nos dice de dónde empieza nuestro programa, a dónde termina, y sabemos cuánto ocupa. Vamos a ver si nos sale en 40, 39, 80... ¿Vale? Ahí lo tenemos. Si ahora yo vengo sin tocar el código y cambio mis variables y lo pongo en 60-120, por ejemplo, y veis que lo que ocupa el programa de 4.000 a 4.000 es 7. ¿Cuántos bytes son eso? Es 7, ¿cuántos bytes? ¿Cuántos bytes es 7? ¿232? Ahí tenéis el cuadrado en otro sitio, ¿vale? He cambiado la posición de memoria y ya me cambia a otro sitio.